Hola, me llamo Marga, trabajo en el aeropuerto de Vigo, eh, que pertenece al grupo de aeropuertos españoles de AENA. Eh, soy administrativa, técnico administrativo de la sección de recursos humanos y mis labores administrativas son muy variadas, pero sobre todo trabajo en, en la parte de formación para los empleados de este aeropuerto. Eh, os preguntaréis eh, que cómo he aterrizado en el aeropuerto. Pues eh, hace nueve años, cuando tenía 48 años de edad, eh, me presenté a una oposición para discapacitados que, que había eh, convocado a ENA en el 2012 y saqué el puesto de, de técnico administrativo. Eh, eh, estoy muy contenta de trabajar para, para esta empresa, para el aeropuerto, eh, ni, ni la edad ni la discapacidad eh, es, es un límite, no a los límites, sino al victimismo por ser discapacitado. Eh, por lo tanto, creo que la actitud eh, va antes que la actitud en, en estos casos. Y después mucho esfuerzo y voluntad, eh, y preparar la oposición con conciencia, y os preguntaréis por qué, qué tipo de minusvalía tengo. Pues no pienso en ella porque eh, no es lo más importante de mi vida. Lo que sí os puedo decir es que la, la Administración Pública necesita gente como nosotros.